Se preguntarán qué hace un tipo como yo, que a duras penas se puede rascar la espalda en una clase de hot yoga. Pues bueno, nos estamos poniendo buenos. Eso fue lo que me dijo Antonia cuando me invitó a venir. Después de escucharla repetir por horas lo perfecto que era Daniel y de todo que soñaba hacer con él, decidí que tenía que contarle la verdad. Doña, te tengo que decir algo. Dime. A mí Daniel no me da buena espina y yo creo que él no es el hombre para ti. A mí es normal que te sientas así, yo entiendo. ¿Sí? Claro, tú eres como mi hermano y no quieres que Daniel me lastime. Pero tranquilo, eso no va a pasar. Él es demasiado lindo. Eh, mira, yo llevo mucho tiempo pensando cómo decirte esto. Porque lo último que yo quiero es hacerte daño Pero... Yo escuché a Daniel hablando con un amigo de ti. ¿En serio? ¿Y qué dijo? Antonia, que lo único que ese hombre quiere es acusarse contigo. Mira, no, vos ni lo conoces, ok? Él es lindo, tierno. A Daniel no le importa el sexo, ok? Él no es de sus manos. ¿Sabes qué? Hablamos luego. Eh, eh. Oh. Anto, ¿qué te pasa? Ay, esta máquina no funciona y estoy de afán. Ajá. En serio, dime la verdad. ¿Qué te pasa? Bueno, pues me peleé con Camilo. Estábamos hablando de unas cosas de Daniel que no son ciertas. tanto ah, entonces... Yo sé que él solo me quiere proteger, pero no es una forma de hacerlo. Pero no peleen. Ustedes dos son mejores amigos y se aman. Sí, Mari, yo sé. Pero pues me da mucha rabia. Pues, es que lo que pasa, tanto yo creo que... Camilo, no conoce muy bien a Daniel, entonces, ¿por qué no haces como que se conozcan? Pues van a cine o vamos... Pues me puedes llevar porque hace rato que quiero conocer a tu amigo. ¿Será? Sí. Vamos. Hola. Cami, no me gusta pelear contigo. No estemos bravos, sí. Te tengo una propuesta. ¿Por qué no vamos al cine esta noche y arreglamos las cosas? Sí, sí. ¿Por qué no? Hola, perdón por llegar tarde. No te preocupes, que igual tenemos que esperar a Daniel, que está en el baño. Yo de ella me esperaba el cualquier para que cosa. Para... Literal, cualquier te cosa. Vamos, que ya nos toca. Linda, ¿será que puedes pagar tú? Tu... Es que Dejé la billetera, claro. Anto, tranquila, que yo pago. ¿Me da, por favor, tres boletas para...? Cuatro. ¿Cuatro? Sí, es que Mariana ya viene. ¿Qué? <risa> Linda, que podemos cambiar? No me gusta el pasillo. ¡Claro! Oh. ¿También te dicen las... medias románticas? Sí. Nosotros nos vamos ah. Voy a llevar a Dani a la casa ah. Cami, ¿será que tú puedes llevar a Mari? Eh, sí, sí, claro okay. Chao Chao Chao eh, Cami, ¿entonces vamos? Eh, no Yo tengo que recoger a Berta Hablamos luego, ¿sí? pides un taxi, chao